Nosotros. Así es somos que nosotros, abusadores, ya me traemos nosotros gente aquí. Joder, no, Estas fueron las expresiones de Rafael Díaz a su salida del acto de presentación de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana PLD en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El incidente se produce tras no ser citado dentro de los aspirantes a la alcaldía. Una situación, oye, que no tiene precedente. Nos convocan a juramentar los candidatos, los candidatos del equipo de Lionel. No para proclamar a nadie. Nosotros traímos a la gente, traímos a la gente para hacer una actividad por el equipo de Lionel. Todo el mundo sabe que tenemos, tenemos dos años trabajando por la alcaldía que quiere San Francisco de Macorís. No por invento. Lo que se ha hecho aquí hoy es un invento. Reitera en el marco de sus declaraciones ante los medios de comunicación. Fue un acto de presentación de precandidatos, no de proclamación de candidatos. Aquí convocamos todos gente, pero para una actividad para presentar a los candidatos. No fue presentado para, como candidato usted. Para no agarrar el escenario para promover a otros. ¿No fue usted presentado como precandidato? Fue prácticamente una estrategia para vender otra idea que trayéramos a la gente. Sin embargo, hace ese show de más Para NTN.